Estamos en el Deportivo 18 de marzo Tenemos el encuentro entre mayas Contra perros En este momento están a punto de echar el volado Saludándose también el sus resp ...los respectivos equipos... El equipo local, Mayas. A punto de dar inicio a este encuentro. Segunda patada de equipo, recibiendo el equipo local. Mayas contra Perros Negros. oportunidad, 10 yardas por avanzar sale la jugada la tiene la corredora en esta ocasión se cierra la defensiva saquea atrás de la línea de golpeo es la segunda oportunidad segunda oportunidad 10 yardas por avanzar Sale la jugada esta vez la corredora va por el centro y tiene un muy buen avance Vendrá tercer down Tercero y cuatro yardas por avanzar La picha de la que Sigue moviendo las piernas No la permite que avance yardas la Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Seis yardas por avanzar Parece que en esta ocasión el equipo no va a intentar jugársela Va a optar por... ¡Eh! ¡Eh! ¡Aplausos! sorpresa. ¡Que ¡En el primero y diez! ¡Esto! ¡Ya! a de vallas! ¡Comprendió a la acción! defensivos también! ¡Primero y diez! Muevan las cadenas! Primera oportunidad, diez yardas por avanzar sacan la carrera con la, con la corredora que sigue moviendo las piernas pero los defensivos también hacen muy buena labor solo permiten un par de yardas vendrá segunda oportunidad segundo down y 7 yardas por avanzar prueba que esperando indicaciones de su coach La jugada se echa para atrás Gola, lanza el pase En esta ocasión es pase incompleto Vendrá de tercer tercera Tercera oportunidad Las unas 7 yardas por avanzar Parece que en esta ocasión el castigo fue en contra del esmaya. Se va a repetir tercera oportunidad. Tercera oportunidad y cerca de 13 yardas por avanzar. El tiempo fuera pedido. Tercera oportunidad. Se sale la jugada. Tiene presión el coreback. Se quita uno. Sigue moviendo las piernas. cuarta oportunidad cuarta y nueve yardas por avanzar saca la jugada lance el pase tiene al hombre en esta ocasión paso fue incompleto vendrá la ofensiva de perros negros la primera ofensiva de Perros Negros sacan la jugada. Parece que perdieron el Oboide. Recupera malla En la primera actuación de la defensiva, recuperan el Oboide. Y dieron un tiempo fuera primera oportunidad y llegaron por avanzar salen la, pusada, se la dan a la final corredor tuvieron un avance de solo una yarda vendrá la segunda oportunidad Segunda oportunidad y 8 yardas por avanzar. 9 yardas por avanzar. Sale la jugada semán. Le... Azo personal en por el core back, y Ya tenía los defensivos encima. Esperándola. Replicación. No no Una yarda. Vendrá la tercera oportunidad. Tercera, 12. Lanza el pase, tiene el número 2. Y empuja a su compañera para seguir avanzando en la cuarta oportunidad. Sale la jugada, lanza el pase, el por debajo. de las manos al receptor. en la ofensiva de los niños. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. la jugada es una carrera por el centro. Los defensivos se cierran. Permite por los par de yardas Otra segunda oportunidad. Segunda y ocho yardas por avanzar. Español en el terreno de juego. El corredor sigue moviendo las piernas. Tiene el primero y yes diez. Y mucho más. Pero habrá que ver qué indican los oficiales. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sale la jornada, lanza el pase. El pase es incompleto. la segunda oportunidad. Un castigo en el terreno de juego. Y ahora es primera oportunidad y 25 yardas por avanzar hace personal el coreback mueve las piernas se quita jugador se quita al otro recupera las yardas para llegar casi a obtener el segundo y, segundo y tres segundo down y once yardas por avanzar gran carrera de ese coreback segunda y once yardas por avanzar sale la jugada es una carrera por el centro Mueve las piernas, no lo retienen. Un avance de estas cuatro yardas, vendrá tercer down. Cero y seis yardas por avanzar. Sale la jugada, lanza el pase. Rebote en el pinto, vendrá el cuarto. Cuarta oportunidad, seis carros por avanzar. No la van a jugar y van a lanzar la patada de especial. Segunda oportunidad y tres yardas por avanzar. Dale la jugada, es una carrera. Los defensivos no dejan que avance ninguna yarda. la tercera oportunidad. Tercer down. Parece que son cerca de 9 yardas por avanzar. Tercera. 11 yardas por avanzar. Cuarta oportunidad. Salir la patada. ¡Qué chao! ¡Qué macho! ¡Qué chao, negros! ¡Cancha a tomar la patada! Y hasta la cima de la... De punto extra es. Bueno. Perros negros tomando la ventaja. Marcador actual. Siete puntos. Perros negros. 0 puntos. Maya. El equipo poniéndose de acuerdo para la patada de kickoff Listos izquierda, listos derecha, vámonos. Sale la patada. Aquí en el camino el número 2. Queda por la yarda 50. Un castigo en el terreno de juego. La primera y 15 yardas por avanzar en la jugada el back. segundo down alrededor de 13 yardas por avanzar sale la jugada el coreback se para lanzar el pase, tiene presión parece que se lastimaron jugadores parece que se lastimó el jugador de Mayas veremos se encuentre bien ya llegaron los a atenderlo los, los médicos en el terreno de juego jugadores tenemos que verse bien se va a repetir tercera oportunidad aplicando el castigo van a ser aproximadamente 30 yardas sale la jugada ya hay pañuelos en el terreno de juego sí. <risa> Tercer down. Este es largo por avanzar. Le hace personal el coreback. Y ya tenía los defensivos encima. No va a avanzar mucho. Vendrá cuarta oportunidad. El perro, primero. De primera oportunidad. Ya avanzar. El carro no Balón recuperado. La patada del PGM. El curryback. Se queda cerca de tener el primero y 10. Vendrá segunda oportunidad. que fue después de la del touchdown. Vamos a ver qué indican los oficiales. extra en esta ocasión es bueno bien se decía que la defensiva también podía anotar los siete puntos al marcador Estamos tratando de matar Bailan los españoles. Marcador actual, 14 puntos de 0 puntos Mayas. Marcador Fléncolo, primera oportunidad, Garazón por avanzar, sacar la espada en una carrera. De juego. y es la primera oportunidad de ayudarnos por avanzar Y ya les la jugada ¡Chao! en el terreno ¡Chao! juego. Actual, 14 puntos, pero 6 puntos en Mayas. 10 yardas por avanzar Segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar Jugada va por el centro. Tercera y nueve yardas por avanzar. Sale la Tiene el primero y diez. por avanzar tampale el balón veremos quién se queda con el ovoide avanzar, de la dama a su corredor mueve las piernas, dos se para pelear un avance de unas cuatro yardas tendrá, cuarta oportunidad cuarta oportunidad seis yardas por avanzar pero de decide no jugarse Después el motor, 10 yardas por avanzar sale la jugada y un pañuelo en el terreno de juego la de personal en va? parece que logra tener casi 8 yardas pero esperemos a ver qué indican los oficiales Entre el alboroto, parece que Perro Negro recupera el ovoide. No, es primero y diez. Bueno, pues terminan 10 yardas por avanzar. al medio tiempo. Marcador actual, 14 puntos perros negros, 6 puntos mayas. Iniciamos el tercer cuarto. El marcador, 14 puntos perros negros, 6 puntos mayas. 10 yardas por avanzar. Saca la jugada, vuelve a hacer carrera por el centro. En esta ocasión se cierra la defensiva. Permite un avance de solo una yarda. La segunda se y nueve yardas por avanzar. Cerda. Tercera y 11 yardas por avanzada. En la jugada. Lanza el pase. El cinco pleitos de no cuarto va. Oportunidad para el equipo de Mayas. Segunda y nueve yardas por avanzar. Lance el pase. Tiene altura. Sin completo. Parece que hay interferencia. Pase de los defensivos. Segunda oportunidad Cinco Creo que no hay ningún pañuelo en el terreno de juego Viene la patada de Kikoff, El marcador actual es 16 puntos perros negros 12 puntos mayas La barrida de sorpresa. Hubo un castigo en el terreno de juego. repetir la, el primer caos. Va a ser primera y 15 yardas no que parece. Saca la jugada. El defensivo número 19 ya lo tenía visto. No lo dejó avanzar, mucho yardas Muchos yardas, vendrá segundo down Segundo down y 11 yardas por avanzar la Carrera va por el centro, tiene el primero y 10 Vamos a ver las cabezas Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Saca la jugada, vuelve a hacer carrera en este campeón. Los defensivos llegan a tiempo para terminar. Hay en el terreno de juego. Las pinturas de deportiva. deportiva en contra de la ofensiva de Perros negros. Después del castigo, o sea, segunda, 25 yardas por avanzar. Hay un tiempo fuera pedido por perros negros el segundo doble 25 yardas por avanzar lanza pase con su receptor tiene al hombre mueve las piernas y se quita algunos boteos alcanza a recuperar algunas yardas no las suficientes para poner a tener el primer y el tercer De down, se va por la lateral el corredor. Tiene el primero y diez no lo taclean. Se haga la zona de anotación, es touchdown. Hay un castigo en el terreno de juego. Vamos no a ver qué indican los oficiales. Un down A aproximadamente 25 yardas por avanzar. Perro Negro esperando indicaciones de sus coaches. El pase cuarta oportunidad, sale la patada. La oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de Mayas Sale la jugada los defensivos ya lo estaban esperando ya segundo down segundo down lanza el pase es completo Avance de un par de yardas, vendrá tercera oportunidad. Tercera y nueve yardas por avanzar. Lanza pase el pase. Pase pantalla, me parece. No, de las piernas se lo atrás. No, mentira, parece que avanzó dos yardas. Vendrá cuarta oportunidad. Cuarta y seis yardas por avanzar. al cuarto cuarto la posición la tiene el equipo de perros negros buenos movimientos, ver, movimientos los, número 33 en la segunda segundo down dos yardas por avanzar no al corredor que tiene el primero y diez y mucho más rompe tacleos sigue moviendo la tierra no lo detienen a castigo hay castigo, en un pañuelo en el terreno de juego. 15 yardos por avanzar. ¡Cuéntalo, ¡Sí, 7 sí, por avanzar. Sale ¡sí! la jugada, lanza el pase, es completo. Mueve la tierra, la tiene el primero y 10. Down. <Susurra> Segunda y nueve yardas por avanzar. <Susurra> Sale la jugada, carrera por el centro. Tiene el primero y diez, no lo taclean. Llega la diez. A las 5 y es touchdown de perros negros Hay un castigo en el terreno de juego Y el jugador también lastimado Espero no se encuentre bien Parece que indican que fue foul personal terreno de juego el jugador de mayas esperemos no se encuentre bien después del castigo de se segunda oportunidad hay otro castigo en el terreno de juego procedimiento ilegal y es en contra de perros negros Segundo down, se repite el segundo down Carrera por el centro Tercera y 12 yardas por avanzar Mayas cargando con todos los jugadores Muchos jugadores hacen el pase y viene al hombre es completo Gran receptor Es el receptor de perros negros mueve las caderas el primer video la jugada es una carrera, vuelve a ir por el centro mueve las piernas avanza en una 6 yardas sale del campo otro jugador de mayas esperemos que se encuentre bien continuando con el partido de segunda, hay 3 yardas por avanzar se la vuelven a dar al corredor mueve las piernas ocasión logra avanzar media yarda me parece Esto retrocede media yarda el tercer down tercera y cuatro yardas por avanzar lanza el pase pase completo por poco interceptado vendrá cuarta oportunidad Cuarto y cuatro yardas por avanzar o sea que El último tiempo fuera perro negro Cuarto, down, las unas cuatro yardas por avanzar Perro negro concentrado para tener el primero y diez o Aquí sea hay un tiempo fuera Ahora es de mayas Sorprendiendo a Perros Negros para no sacar la jugada Cuarto down Se la juegan Marcando no a paquear, pero parece que tiene el primer gol en las cadenas, el primer gol Primer gol. Se queda en el mismo lugar, vendrá segundo, segundo y gol. Segundo y gol. Sacan la jugada. Parece que llega a la zona de anotación, pero hay un pañuelo en el terreno de juego. Aquí sí, creo que es su cosa del perro, creo. Sí, está agarrando el de perro. Lance el pase. El pase Tercer y gol. Tercer y gol. Lance el pase. Completo de estraje. Cuarto y gol. Parece que el equipo se la va a jugar. Primera oportunidad, adelante una carrera. Segunda oportunidad, lanza el pase. Posible, lo tenía ahí. Y para cambiar, estaban. ¡Este, para la próxima jugada. tercer down. Ante pantalla. Cuarta oportunidad, solo una yarda por avanzar. Tiene el primer y diez, en la cadena. Hay un jugador lastimado del equipo de Mayas. Segundo down y dos yardas por avanzar El... Sale la jugada ahí en encuentro oportunidad por avanzar sale la jugada vuelve a ir por el centro en esta ocasión se cierra la defensiva un compañero del juego pero no el marcador el tiempo por mi punta de maya 1.23 en el reloj y bajando jugada menos de un minuto en el el pase el pase sin concreto. en la tercera oportunidad tercer 13 yardos por avanzar la jugada Parece que pierde el oboide. Parece que lo recupera, pero negro. negro. Pero hay castigos en el terreno de juego. 14 puntos perros negros 12 puntos el punto de malla gracias por sintonizarnos marcador